Presiona y piensa, suaviza tus ideas pone el signo de positivo, calma tu ser negativo Si te duele el alma, si el corazón late mal Si sientes temor de la vida, tómatelo con calma Si te dan vergüenza las cosas, si te escandaliza la situación si ves que nos están apaleando, tómatelo con calma. Reflexiona y piensa, suaviza tus ideas. Por el signo positivo, calma tu ser negativo. Cuando desesperes, cuando lo veas todo negro, cuando creas que no hay salida, tómatelo con calma. Se sube de pronto la tensión, te late muy fuerte el corazón. ¿Te gustaría acabar con alguien? Tómatelo con calma, reflexiona y piensa, suaviza tus ideas, pone el signo positivo, calma tu ser negativo.